En la Ciudad de La Plata se vienen sucediendo algunas mesas para pensar mm. el, fu el futuro. Mm. Eso no significa que el futuro sea inmediato, eh, no significa para nada que sea el lunes. Y, porque se tienen que dar una serie de medidas que... No estamos tan seguros uh -huh. y seguras de que estén ocurriendo. En principio, los edificios escolares uh -huh. tienen que estar en óptimas condiciones para recibir a los alumnos y a las alumnas. Uh -huh. eh, después de tantos meses con escuelas cerradas o con escuelas que estuvieron eh, con edificios que se abrían dos veces por mes para entregar los bolsones de alimentos, hay un montón de obras que se tienen que hacer para reacondicionar los lugares. Eh, ¿Se ha trabajado, tiene conocimiento si se ha trabajado concretamente en la Ciudad de La Plata sobre las escuelas? Eh, bueno, vos eh, sabés que tenemos un problema en la Ciudad de La Plata uh -huh. porque el Intendente Garro sube ejecuta los este, presupuestos... ¿Dónde? No se ocupa de lo que se tiene que ocupar. El año pasado, eh, a, a, al inicio de, de su primer mandato, eh, había prometido cuatro jardines. El año pasado los jardines brillaban por su ausencia. Este año siguen eh, siendo fan, fantasmas. Mm. Eh, y no, algunas cosas se están haciendo a instancias de provincia. Eh, y otras no se están haciendo. Uh -huh. eh, así que, bueno, las escuelas y los edificios están para rever. Uh -huh. ¿Y la situación de los trabajadores? y Los trabajadores empezamos, tenemos como dos, dos periodos bien marcados. El primer periodo de asombro y de, bueno, a ver cómo hacemos... ...y luego la puesta en marcha de un mecanismo de dar clases de una manera que no estábamos acostumbrados... ...nosotros estamos acostumbrados a la presencia, al contacto uh -huh. con los niños y con las niñas... ...y eh, en estas oportunidades estábamos mediatizados a partir de los celulares, de las computadoras... ...de eh, los documentos que se podían mandar... Eh, pero no estábamos en contacto con uh -huh. los niños, uh -huh. eran los padres en todo caso los que dejaban en caso de inicial o primaria, en secundaria con algunos un poco más, porque sí contaban con dispositivos eh, pero bueno, fue todo un aprendizaje uh -huh. eh, poder elaborar eh, los conocimientos y llegar a los alumnos a través de eh, las herramientas con las que se contaban que eran absolutamente visibles. Uh -huh. claro. Silvia, queríamos consultarte, decías que estaban trabajando en los protocolos o estaban eh, en estas negociaciones concretamente, ¿en qué consistirían eh, o en qué consistiría en algún momento eh, la vuelta a clases acá en La Plata? Bueno, en principio eh, tiene que que existir la distancia social se está viendo de qué manera seguramente haya eh, un mix entre presencialidad y virtualidad porque no podemos pensar la escuela hasta tanto no esté bueno ahora sabemos que va a haber 25 uh -huh. millones de dosis este ahora para diciembre enero febrero uh -huh. pero eso no hay alcanza para para toda la población así que eh, vamos a tener eh, un, una seguramente instancias de presencialidad y de virtualidad que se tendrán que ir viendo y acomodando mm, de acuerdo a las escuelas y a las características que tenga cada escuela uh -huh. ¿Cómo hacen los chicos para llegar claro. el, el transporte es un tema Estamos en comunicación con Silvia Jorge, secretaria de Formación Político Sindical de Suteba La Plata. Silvia, entonces, dicho en criollo y como para tratar de lo que decíamos hoy, a veces nos subimos en la emoción de la noticia, el lunes arrancan la, las clases. No, este lunes, se lo pregunto, ¿estamos en condiciones para que este lunes al menos abra una escuela? Desde su punto de vista. No, no. No, hay una... Emoción, eh, por un lado hay una presión eh, de cierto sector político en empujar uh -huh. eh, la apertura de todo. Y empujado significa eh, de, a cualquier manera, a cualquier costo. Eh, hay lugares donde podrá haber una apertura esta semana abrió el municipio de Bransen, algunas escuelas con protocolos, con muchas diferencias, eh, bueno vamos a ir viendo cómo funciona todo eso, mhm uh -huh, uh -huh. Porque queremos abrir todo, queremos este tener vacaciones, tener escuela, claro, eh, sí. restaurantes, pero hay que ver cómo lo hacemos. Claro, es como se ha dicho, eh, lo, lo ha dicho el propio Roberto Varadel, no es una cuestión de educación sino de salud. Exacto. Es una cuestión de salud. Exacto. Es una cuestión de salud, hay que ir viendo eh, cómo vamos haciendo eh, esos pasos e ir de a poco. Uh -huh. La provincia de Buenos Aires implementó, está implementando, está en vías eh, de ver cómo nos revinculamos con aquellos chicos, aquellas chicas, aquellos chiques que no se pudieron conectar. Es decir, a ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te conectaste? ¿Qué fue lo que te ocurrió? Vení, vamos a ver ¿Cómo hacemos para recuperar esa relación que teníamos? ¿Cómo hacemos para que vos puedas aprender todo lo que tus compañeros y tus compañeras no. aprendieron? Sí.